Estoy aquí para dar entrada a uno de los personajes más absolutamente epatantes que he conocido a lo largo de mi vida. Por eso quiero empezar ya a hacer... ¿Quién? Por Dios, ¿quién? ¿Quién?